mi nombre es Javier, eh, mi canal es más Vía YouTuber, sí. Bueno, hoy le voy a traer el contenido eh, que le había prometido, que le había dicho que habían compartido mi video. Bueno, hoy le voy a mostrar cómo pueden ver el señor del cielo. Obviamente, cuál es la temporada, la nueva que acaba de salir, por dónde, por Telemundo. Pero bueno, yo le voy a mostrar paciencia, que tranquilito, le voy a explicar detalle por detalle cómo tienen que entrar, cómo tienen que ingresar, todo eso para sin tener ningún problema, sí. Lo único que le pido por favor, bueno, como me dije, mi nombre es Javier, eh, pero yo soy de Argentina, eh, lo único que le pido por favor, eh, que se suscriban al canal, compartan el contenido si les gustó, le den un buen, buen like, pero un buen like, viste, como para, sigue creciendo de a poco, digamos, y suscríbete, acuérdate que es gratis, no tenés que pagar nada, como también vas a ver gratis el señor Lucino, no vas a tener que pagar ni un solo centavo y ya que estamos también activen la campanita de youtube para que cada vez yo suba un video les notifique cada vez ¿sí? y bueno ya que están también abajo está la, la parte de abajo se ve el cartelito abajo ahí está la para comentarios para comentar lo que ustedes quieran preguntarme cualquier duda que tengan yo lo voy a responder siempre y cuando me puedan etiquetar con arroba mafia youtuber para así a mí la notificación me llega rápido al correo o me llega a través de la notificación del, de mi canal de youtube ¿sí? Bueno, eh, les voy a mostrar detalle parte por parte del video cómo tienen que ver la temporada 8 del Señor de los Cielos, ¿sí? Más nada que decir, ahí sí. Vamos con el video y apretan atención. Como le había prometido, sí, bueno. Eh... Vamos a ser paso por paso, tranquilo, si estás haciendo algo, tranquila, calmate, sí, sentate, apretá, bien, apretá atención, ve este video, pega una buena frenada y dejase lo que estás haciendo, que te voy a comentar, te voy a contar cómo veo yo el, el señor de los cielos la temporada 8. ¿Cómo veo? Sí, me vas a preguntar, ¿cómo vas a hacer mafia para ver si están en internacional y no... Y no lo puedo ver yo y vos sí. Te voy a contar el truquito, pero viste cada youtuber o cada persona, yo sí como el, va el mago saco a la galera y hago magia. Fácil. te lo voy a contar. Primer paso, buscamos Crower. Apreta atención, entramos a Crower. Por ahí puede ser que me quede la página porque yo dejé. Vamos a apretar la para que cargue. Bueno, me queda obviamente. Obviamente se tiene que quedar así en Google, buscas Google, en Google buscas, escribís. Escribir ver online el Señor de los Cielos. Escribís eso como yo escribí exactamente así en separado y, y obviamente con la ñ, ¿no? Y ponemos ahí, ver online, no ver capítulo 1, no, ver online, nada más. Escribís eso paso por paso, apretá atención porque si te equivocas no vas a poder mirar. Bueno, ahí seguro que dirá, eh, bueno, vamos por el paso, esperen que se me pone... Me chipoteaba el celu, hicimos el 1 Crower, hicimos el 2, entra a escribí 3 y listo. Y ahora vamos por la parte número 4 que es entrar donde dice enovelas.net, así es, entras ahí, tiki tiki tiki, las clic con el dedito. No se olviden de suscribirse al canal, comenten si les gustó el video, compártalo por favor, si ¿sí? bueno como verán, ahí verán hierba mala, nunca muere, obviamente, pero tutu está en español le informo que está en Spanish, en español nada de de open glitch no tiene no no tiene inglés que es tranquilo sí. le voy a pedir cuatro cositas importantes ¿sí? ya hicimos las cuatro de esto de, de ver el señor de los cielos como tienen que ver y ahora voy a mostrar más uno suscríbase por favor es gratis no tienen que pagar nada ¿sí? por favor se lo pido me apoyarían un montón me ayudarían mucho a crecer Quiero ya los mismos, por favor se lo pido, corazón. Sí. Un argentino, soy de argentina, obviamente no lo presenté, pero bueno, mi nombre es Javier, soy, eh, mi apodo es Mafia Youtuber. Comenten el video en la cajita de comentarios, etiquetemente con arroba Mafia Youtuber. Dígame, eh, gracias Mafia Youtuber, arroba Mafia Youtuber por tu recomendación, por tu video, me gustó, lo pude ver. Gracias por disfrutar, el Señor de los cielos, salúdenme de qué país que yo los leo, ¿sí? Activen la campanita, de notificaciones, para que YouTube les avise. ¿Sí? cada vez que yo subo contenido un video voy a empezar a subir más clases de contenido así películas trailer medio de película un poquito miedo de editar como para que no me salte el copyright después número 4 compartan el video compártalo con en grupos donde sea en grupo de whatsapp en grupo de facebook donde haya serie de narcos y ¿sí? compártalo ni den ahí diga sigan a este canal que este pibe está subiendo contenido realmente puro puro y original si ¿sí? no se metan eso no se metan en esos videos de YouTube que sube a veces y dice capítulo 1 y se dice, no, porque qué pasa, lo editan mucho, lo editan, lo cortan, ¿qué hacen? Lo cortan, después la voz queda cortada, eh, se le ve la cabeza grande al personaje, entonces no, acá no, no tienen que ser eso, acá se apretan nada más y listo. Vamos con el paso número 5. Uno a buscar Crowell, ¿no? Que estamos ahí en la aplicación. Lo puede ver a través del teléfono, la tabla o computadora, ¿sí? y también si querés te puede un par de días como verlo en una tele grande conectando tipo una computadora así, le pones clic clic clic con el mouse y también lo puedo ver con tu familia. Paso número 1, crawler, buscamos obviamente Googles, en Google escribimos el ver el, el Señor de los Cielos. Paso número 4, ¿sí? buscamos eh, en novela net en el buscador que estaba ya ahí, ahí apareció y acá en, la, en la, el paso número 5, Vamos a la parte donde dice capítulo 1. Entramos a capítulo 1 tranquilamente. Yo no lo voy a poder dar a play porque si lo de play muchacho se me corta el video. ¿Saben por qué? por pues el copyright. Entonces no puedo. Le damos acá, ver online. Hagan paso por paso. ¿sí? La parte donde ve el capítulo está. Cuando una vez que se suba todos los capítulos ya empieza a cargar sola. digamos. Ya eh, la página se empieza cuando apretamos ahí ver capítulo. Yo por ahí veo los capítulos cuando cargan todo. Cuando ya... Eh, qué sé yo, pasaron el capítulo 10 listo, yo entro acá al programa este la aplica al programa este tranquilamente y veo todos los capítulos veo el 1, después cuando termine de ver el 1, me pongo a ver el 2 tranqui, manso y listo bueno, si no se ve en el servidor 1, ve que en el servidor 1 se ve, listo no agarra directamente, no, no le apretas, si lo apreté, no, no da acá le tienen que apretar acá, ve, mira, ve ahí, ahí, tiki y va cargando pero le voy a bajar un poco así para que, para que no se me corte el video, porque si no me lo corta, se aparece y le voy a enseñar que es lo que dónde tiene que apretar más. Una vez que apretarme donde yo apreté circulito según una flechita, qué pasa, le va a aparecer un coso como digamos un logo de, de YouTube. Ahí está, ve ese. apretan ahí, tiki, ahí apretan y eso va a cargar. Le va a pasar una propaganda. Cuando aparezca una propaganda en la parte derecha de abajo, del video, de ahí abajo. Ustedes qué van a hacer, le van a dar skit, esperé que termine 5 segundos, le dan skit, listo. Y el video va a cargar, va a cargar y ahí va a aparecer. Y dura bastante larguito, dorita dura si tienen razón. Pero bueno, salgo de aquí porque si no me van a.. Ahí está. Bueno, ya me no nada que decir. Gracias por haber el por haber video hasta el final. Ahora sí, regálame un buen like, buen like caso, una buena compartida, suscríbete, activa la campanita. Los saludo con mucho gusto, Javier Su, voy a ser, le doy su gran compañero de todas estas clases de contenido. Escriban qué quiere contenido que suba, quieren que busquen un trailer, una película, algo de eso. Escriban en la cajita de comentarios, pongan arroba mayo youtuber, saludo de tal lugar, saludo de México, saludo de Francia, donde sea. O hablaba en inglés, creo que te drama, no te drama que yo pongo traductor o te entiendo algo, porque no sé mucho inglés, pero bueno. Eh, Escríbeme ahí abajo en la cajita de comentarios Sí y... y preguntame, no sé, Javi, qué sé yo Por el barro mafia youtuber, quiero saber Cómo es Argentina, qué sé yo Qué querés conocer la parte de Argentina, qué es Uff, paisaje no te puedo contar acá Porque mi pueblo no es paisaje Mi pueblo es una ciudad, pero obviamente Hay lugares que si quieren les puedo mostrar en un video Cómo es una laguna la laguna Turístico, estaría bueno, tarea bueno Pero bueno, es un canal creado de contenido Para adultos para mayores, para mamá, para papá, para los hermanitos, para todo igual que un, un, voy a hacer contenido para todas las familias que disfruten hago un trailer, hago unos dibujitos, que salga nuevo que por ahí viste, a veces me pasan la data o busco yo primero pero y también le puedo recomendar como si quieren ver películas también gratis, coménteme tranquilamente que yo los puedo yo también en ese sentido. Si quieren ver películas, anda que no esté está pagando Netflix, Netflix, Netflix, Netflix, que tiene que estar pagando esto, aquello, no, no, listo. Ve las cosas gratis en internet, nada más. Pagás en internet y ves películas, te pones a ver películas con tu familia, tranquilo Bueno, en ese, en esa, en esa página que van a ver, si no lo pueden ver todas las series que quieran. Pueden ver eh, la temporada del 1 hasta las 7 que como vieron. Varias. Y después pronto voy a subir el tráiler de una temporada que se viene nueva, que es la cuarta. Que uff, Le tiro una pista y adivinen. Que hace como 5 o 6 años que no se ve. Y los fans la están pidiendo. Y esa se viene, pero. Con las grabaciones a full. Comenten y si quieren que yo le cuente cuál es. A ver, adivinen, adivinen. Es es, le tiro una pista, es facilísimo. Es de narco también. Eh. Vamos a decir una cosa, le tiene una pista, no es Pablo Escobar Vivía en un búnker abajo de la tierra, de seguro alguno debe saber Por favor comenten en la cajita de comentarios a ver cuál es Le tiene una data, una información chiquitita ahí Que pronto le voy a subir el trailer a ver cómo va la grabación Yo voy a averiguar todo, se tranquilo que yo este, este youtuber tiene magia en las manos Saco mi galera, pero no tengo galera, no tengo galera Entonces bueno, saco mi visiera amigo Rita y, y hago magia en sí Bueno, espero que les haya gustado el video me halaga, me halaga mucho que puedas divertirlo directamente No sé si lo puedo divertir a alguno Pero le mando un gran abrazo Y, y compártale el video, por favor, ¿sí? Se lo pido, compártanlo Un gran abrazo y gracias, gracias